Lo que queremos es garantizar la integridad física de él y que él tenga la oportunidad también de, de defenderse legalmente y que lo pueda hacer como manda la justicia dominicana. Nosotros confiamos realmente en la justicia, en la Procuraduría de aquí de San Francisco que, que hace siempre. Eso no es una investigación, pienso yo. ¿Dónde vos encontrabas? ¿Eh? Se dio? ¿Dónde, ¿Dónde la... Frente a mi casa, jugando domingo. Pueden mandar a preguntar, y la prensa puede ir a preguntar a todos los vecinos del corazón ¿Por qué entienden? Están vinculando a ti. No, eso es un daño que me están haciendo. Eso es un daño. Un daño de uno de los informantes de él. La policía siempre tiene informantes. Un daño de, un... de algún informante de ellos que me quieren vincular en eso. hacen un daño. No, ellos no me están acusando. Eh, ¿Ellos? ellos me señalan a ti? Ellos no me señalan. Ellos fueron a mi casa. Ellos más no fueron a mi casa y no han vuelto más nunca. ¿A qué te dedicas? Eh, maestro de plomería. Trabaja. ¿Estás en disposición de que la justicia... Claro, por eso me estoy presentando.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 Ellos no fueron a mi casa y no han vuelto más nunca. ¿A qué te dedicas? Eh, maestro de plomería. Trabaj ¿Estás en disposición de que la justicia... Claro, por eso me estoy presentando.